Igmitlán, ¿a dónde van los muertos?, Obra literaria de Miguel Ángel Rojas González para el programa de bibliotecas Aula fue traducido del náhuatl al español por el profesor Pedro Cabrera Capultitán quien al conocer variantes de esta lengua de las regiones de Zacatlán, Zacapuastra y Coetzalán Puebla, le facilitó la labor para contribuir al acervo del material didáctico en español y habla indígenas por ello, el cuento se distribuyó en las escuelas de la Sierra Norte Poblana y se hace un esfuerzo por distribuirlo en la variante de Huachinango Zacatlán y Tetela. El maestro orgullosamente de la sección 23 Puebla, trabaja ahora en un cuento de su autoría para rescatar esta cultura ancestral. En la primaria Netzahualcoyol, donde ahora labora, se imparte como asignatura el náhuatl en todos los grados. Incluso algunos alumnos hablan Tutunacu y mazateco. Mauricio Santamaría, Cente Noticias.